¿En qué consiste? Pues bien, se trata de una solución basada en inteligencia artificial para el mantenimiento predictivo, el control de la calidad y la planificación de la producción. Los tiempos de inactividad en el sector industrial y, sobre todo, aquellos no previstos como los fallos en el equipamiento y los mantenimientos no previstos, representan una de las ineficiencias más importantes así como una pérdida de productividad en una industria. Es precisamente en este campo en el que actúa la solución cuyos algoritmos permiten optimizar el overall equipment effectiveness, reducir el tiempo de inactividad de las máquinas y disminuir la cantidad de desechos generados en el proceso productivo. Como valor diferencial frente a otras empresas que proporcionan mantenimientos preventivos, la solución de inteligencia artificial con alrededor de un centenar de módulos algorítmicos, abarca todo el ciclo de vida del dato, desde la extracción y tratamiento hasta su visualización, en un periodo de tan solo 8 semanas. Para que este modelo alcance el éxito a nivel internacional, han sido necesarias ciertas actividades clave como la obtención de información detallada basada en el análisis de datos de máquinas, de sensores, de sistemas de ejecución de fabricación, de sistemas de gestión de laboratorio y de ERP, la adaptación de los dashboards al ámbito de actuación de usuario y la recomendación de prácticas para la optimización de procesos productivos y servicios de consultoría e informes personalizados. Por su parte, la realización de estas actividades requiere de Capital Humano compuesto por especialistas en Inteligencia Artificial, Ingeniería del Dato e Industria 4.0 Desarrollo de Software de Inteligencia Artificial con más de un centenar de módulos algorítmicos Creación de Academia de Inteligencia Artificial y Análisis de Dato En lo que al público objetivo se refiere, la solución es potencialmente interesante para todas aquellas empresas interesadas en extraer y explotar datos para la posterior aplicación de los mismos en los ámbitos de mantenimiento predictivo, optimización de procesos de producción y control de calidad. Entre los potenciales clientes se encuentran empresas de multitud de sectores como el de automoción, fabricantes de maquinaria, fabricantes de cableado, compañías de la industria química,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 para empresas de fabricación de metales, mantenimiento predictivo para motores eléctricos industriales, planificación de la producción para fabricación de cables, calidad predictiva para máquinas de fundición a precisión. Servicios de consultoría de inteligencia artificial para desarrollar proyectos de Data Science. Academia de inteligencia artificial y análisis de datos para formación de plantilla del cliente. En cuanto a la estructura de costes, los más destacados son Sueldos y salarios del personal Gastos relacionados con el local en el que se desempeña en su actividad Diseño y desarrollo de nuevas aplicaciones para la plataforma Mantenimiento, actualización y mejora de la plataforma Costes derivados de los servicios cloud que utilizan. Esperamos que esta videopíldora os haya resultado de utilidad